Ahora nos toca en esta mesa seguir un poco con el tema del, del arte de la memoria. Tenemos aparte a Ollane Iraguen, que nos va a presentar su proyecto, un proyecto relativo a la memoria. Tenemos a Maya Molinet, que también ha, tiene, ha hecho ya un proyecto en, en Navarra sobre, sobre la memoria de la guerra civil allí. Y yo que voy a introducir con eh, una cita a homenaje a Coque Martínez, que es un niño de la guerra olvidado por, por todos, quiero decir, por nosotros también, que eh, con 8, 10, 11 años fue a, a Londres, bueno, a Inglaterra, como otros cientos en, en el barco de La Habana, y allí permaneció y murió hace 5 hace años más o menos nunca ha nunca conseguido exponer aquí, en el País Vasco, y lo, el Bas Children eh, of eh, 37, que es del el, el, a, el cártel, eh, de la asociación, es el que ha movido movió todo para intentar que toda la obra se donara al País Vasco. Entonces anduvo, el Carmen Kilder sobre todo anduvo... Eh, yendo de un, una puerta a otra de un museo a otro y ningún museo quería hacerse con, con la obra, con la donación y hasta que al final eh, cuando, bueno, yo cuando conocí la historia conseguí que, se, que la Universidad del País Vasco se hiciera cargo de la obra que es el que, el que ha cogido toda la obra suya y después la Universidad del País Vasco a, a su vez ha cedido algunas obras al Museo Artium de, de Vitoria la, la historia del, de, de Koch que empieza con la guerra civil y claro, el Guernica parece que ha fagocitado todo, no todo, todo lo simbología de la guerra. Es un símbolo tan fuerte que eh, de alguna manera toda la referencia, imagine, todo el imaginario que, que tenemos sobre la guerra civil casi está condensado en este símbolo. Entonces dices que Y a partir de ahí ¿qué, qué pasó? no ¿qué pasa? ha llovido mucho después de, de, de, de, del Garnica. Y eh, el azar hizo que Coque, Coque Martínez, que a veces escribe con C, otra veces con K, otra veces con C y con Q, como le daba la gana, dependiendo de lo que, lo que, lo que escribiera, porque hacía poesía y entonces con poesía hacía con... con firmaba de una manera, cuando hacía escultura firmaba de otra, cuando hacía pintura firmaba de otra e incluso hacía carteles y también firmaba de otra ¿no? el, el campamento de niños cuando, cuando La Habana eh, recaló en Southampton allí los, todos los niños de la guerra estuvieron en unos, una serie de campamentos con los monitores por una parte que fueron desde aquí, desde Bilbao y por otra parte los eh, todos los voluntarios ingleses. No hay que olvidar que todo, todo lo que todo el recibimiento que tuvieron, todo el acogimiento que tuvieron en, en Inglaterra fue en base a voluntarios. No fue para nada algo oficial del Gobierno. Entonces ahí también creo que hay que hacer una, una reflexión, ¿no? una reflexión sobre todo a todos esos mineros de Gales y, y, y a toda esa gente que acogió a todos los niños de la guerra. ¿no? el azar hizo que, en este campamento de niños, estuviera un personaje que fue Pepe Struch. Pepe Struch era un eh, eh, es un, un personaje relacionado con el teatro, que luego fue director de, de la RSA de Madrid, fue de la Real Academia de Teatro de Madrid, después de la, de la guerra, después de, de, después de que muriera Franco, quiero decir. Pepe Struch estuvo en el campamento y en ese campamento estuvo dando clases de arte a los niños. Y Pepe Struss justo era alguien que había trabajado con García Lorca y entonces enseñó todo lo que tenía que ver con el surrealismo, todo lo que tenía que ver con, eh, con el mundo de, de Lorca también. ¿no? Y en ese campamento estaban varios niños que tuvieron luego una, una vertiente artística. De ellos Coque Martínez, como he dicho, José Alberdi que es Burunchali, que estuvo desde Azpeitia, que este luego vino para aquí, o Permín Trucum, que, que, que tuvo bastante éxito como, como danza, ¿no? como danza la danza clásica. Y Herminio Martínez, que es pintor, aunque no se ha dedicado eh, directamente a, o, o profesionalmente se ha dedicado a otras cosas. Eh, se organizó una exposición en torno a su obra y en, en la obra siempre hay una característica, por una parte, este surrealismo, que es muy lorquiano, pero por otra parte también este, este olvido o esta necesidad de, eh, de, de paraíso perdido que supuso para él la guerra. No tenemos que olvidar que estos niños eh, de alguna manera cuando estaban allí, estaban en, en, en Inglaterra, siempre vivían con la esperanza de que iban a volver con sus familias. Pero para mí la gran sorpresa fue que saber que hay un montón de, de estos niños, mucha gente de estos niños quedaron allí, quedaron allí como una isla a la deriva, como, como gente a la deriva en Inglaterra sin poder volver nunca, porque no había, la familia no le reclamaba, no había familias para reclamarles. Y no era porque sus, a veces era porque sus familias habían muerto en la guerra, pero en otros casos era porque sus familias estaban destrozadas, porque no tenían, eh, o pensaban que en Inglaterra iban a vivir mejor, o por otra serie de cuestiones. Y es fue el caso de, de Coque Martínez, que nunca pudo reunirse con su madre, entonces siempre está este, este paraíso perdido, está en todos los cuadros que, que hace. Este cuadro está con un plástico encima, pero son objetos que él recoge de la playa, y es un cuadro que está, para si queréis ver, en el Museo Marítimo de Bilbao. Este cuadro lo cedió, se cedió al Museo Marítimo de Bilbao. Y es un poco cómo se sentía, cómo sentían ellos, a, cómo se sentían estos niños en, a sí mismos, ¿no? como, como un objeto en el mar a la deriva. ¿no? Coque Martínez murió en 2009 y afortunadamente, para, como dicen sus amigos para él, está enterrado junto a Carlos Mars. Y en, y en su tumba pues, pone, pone esto que, que veis ahí: Hispanis ¿no? Republic, bueno, pintor, poeta, escultor, humanista, idealista y optimista. Un, un republicano español, pues, like Don Quijote, como Don Quijote, ¿qué? y ahí bueno, eh, claro, ya, o sea, que de alguna manera era muy, muy, era muy optimista, era alguien que. que que de alguna manera emanaba, ¿no? emanaba al lado de él, siempre acogía a la gente y, y era, era muy conocido además dentro del, del ambiente de los republicanos eh, de que, que, es, que, que habitan ¿no? en, en Londres. Este es un autorretrato suyo y siempre, están, eh, siempre aparecen los animales con él porque parece que la civilización que... Eh, que, que la mejor, la, la civilización de los animales es mucho mejor que la de los humanos. ¿no? El, la idea de Lorquiana vuelve a aparecer en esta, en esta obra en el que las cabezas siempre hay, tiene muchos cuadros donde las cabezas se multiplican como, como, como si fueran... Mmm, una, una, una idea de, de, de, de, del humano no polifacético que no que, que nunca se une ¿no? y más en su, en su parte nunca pudo unirse a sí mismo ¿no? porque esa parte que tenía relacionada con, con su infancia nunca pudo eh, volverse a juntar eh, no he dicho que nació en cabredo en navarra con cuatro años vino a Bilbao y con ocho tuvo que salir en el barco de habana con lo cual eh, se su vida ha sido también una, una, una deriva constante. Eh, lo que me, en, en cambio, ahora en Cabredo, pues es, es casi es muy conocido y probablemente le hagan un homenaje, eh, pero hasta ahora también nadie le conocía, salvo que venía a veces de vacaciones y se emborrachaba. Y el, el, lo que me, me interesa a mí como reflexión aquí es cómo el, el gusto estético... De un, de, un, ...de un pueblo como es el, el pueblo vasco después de la guerra... ...ha ido por una dirección y este gusto estético se ha olvidado de otros... ...de otros posibles, ¿no? hemos la, la, la historia no tiene una sola línea... ...vivimos, es, hay una polifonía histórica, hay muchas líneas en la historia... ...y una de estas líneas podría haber sido la llevada por estos... ...por, por, por el arte, ¿no? Que, que hacían este tipo de, de gente, este tipo de, de niños fuera de, de España, pero en cambio aquí ha habido una línea oficial, una línea que venía de las vanguardias, de las vanguardias, además de las vanguardias que a la vez no eran nuestras, pero pero pero eran gente que, que de alguna manera era maestra de las vanguardias, ¿no? que luego ha dado a, a una tradición vasca y nos hemos olvidado de otros vascos. Entonces, eh, yo veo esto como un, un, una crítica, ¿no? una crítica a nosotros mismos como docentes, muchas veces el arte como que anteponemos el gusto estético a otras historias y yo para mí hay muchas historias reales que son mucho más fuertes que los gustos estéticos. Es que